¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy quiero enseñarte, si tienes la oportunidad, y si te queda un pequeño rincón en tu casa, cómo hacer una sala de lavandería. Dos claves, por supuesto, lavadora y secadora. Recuerda que cada una abre para un lado, así que el orden es bastante importante. Un pequeño fregadero. Nosotros en este caso hemos utilizado una encimera en laminado de nuestro fabricante Santos. Por lo tanto, ponemos un fregadero sobre encimera módulos altos para seguir guardando y almacenando todo lo que necesites para la lavandería de tu casa. Y en este caso le hemos querido dar un poco de gracia con este tirador pomo, pero nos quedaba todavía entre todas las columnas de construcción un pequeño armario, un armario que hemos destinado para la zona de escobas y de aspiradores. Así es como nos gusta a nosotros una pequeña sala de lavandería.